Y hola a todos y a todos, soy Rebeca García que en un nuevo vídeo él traigo un speedpaint el speedpaint es de Assassination Classroom el cual es un anime que me vi hace unas 2-3 semanas la verdad es que ya ni me acuerdo, es que la noción del tiempo se acaba perdiendo así que un anime que me vi y me gustó mucho y eso es lo importante y también resultaba que le leía un dibujo al Parodias así que dije, oye mira, pues Parodias, ¿de qué quieres el dibujo? Atención, la siguiente frase contiene un spoiler sobre el anime Y el Parodias me dijo que lo dibujase mitad humano, mitad... mitad colosensei. Y bueno, pues, lo hice. Hablando un poco sobre el anime, el anime consiste, como bien dice el nombre, que está en inglés, clase asesinato, consiste en que una clase de un instituto de Japón, la 3 E, tiene un nuevo profesor llamado Koro-sensei, el nombre que le pones es Koro-sensei, que es una especie de profesor mutante, y su misión es matarle antes de que acabe el curso, si no, se destruirá la Tierra como destruyó ya la Luna. Aquí podéis ver cómo dejó la Luna Koro-sensei. Y te estarás preguntando, ¿cómo va a matar una clase de adolescentes a un ser mutante, el cual, por cierto, puede ir a la velocidad más 20, es decir, puede ir muy rápido. No puedes matarle con armas convencionales, hay, una, hay armas especiales anti en 6. Y el gobierno ha fallado varias veces, es decir, ha intentado matarle y no han podido. Entonces, ¿qué va a hacer esta clase? Pues mírate el anime si quieres ver si consiguen matar a Ghost 6 si no consiguen matar a Ghost 6 Y para conocer un poco más a los personajes, de historia y demás, porque es un anime que merece mucho la pena verlo. También hay que comentar que el Instituto de que van es uno de los más prestigiosos de Japón. Pero la clase en la que van, la clase 13, es la peor clase de... que hay. Es decir, el resto de clases le dicen. Tienes que estudiar, tienes que hacer buenas notas, tienes que, tienes que esforzarte muchísimo si no quieres acabar en esa clase. Porque esa clase es totalmente discriminada todo el rato. También en el aladmi se puede ver una fuerte crítica a los sistemas educativos que simplemente se centran en notas. Que no quieren que la gente aprenda. Quieren que memoricen y saquen buenas notas. Que no se basa en eso la educación, según mi punto de vista. Yo creo que es mejor aprender que simplemente sacar buenas notas y no tener sin haber aprendido nada. La verdad. Y sobre el reparto de los personajes, me parecen personajes increíbles en su mayoría. Me gustan muchísimo. Sobre todo Karma, Nagisa y Koro Que ya los iréis viendo prácticamente el protagonista de la serie, que va narrando la historia también. Y bueno, le gusta mucho narrar las cosas. Narra los exámenes. Ojalá mis exámenes fueran así, ¿sabes? Porque como el se los narra, parece que estés luchando ahí contra una bestia. Hasta en y me sale que está luchando contra bestias. Mientras que lo que están haciendo es contestar preguntitas en un papel. Pero es que lo, lo narra de una manera, lo enseñan de una manera que dices... ¡Madre mía, qué guay ese examen! Mientras que no es tan guay como parece, es un papel y vas contestando. Y otra cosa que hay que mencionar es la pedazo de animación que tiene la serie, porque a mí, a mí es que me encanta la animación. es un, Mi canal es de dibujo, así que se puede se puede, aparte adivinar que me gusta el ámbito artístico. Yo creo que Assassination Classroom en general es una serie que está muy bien, porque está muy completa, tiene buena historia, buenos personajes, buena animación, buena música. Yo por eso la recomiendo muchísimo, porque más allá de que sea animada o no animada, como ya he mencionado, tiene muy buena historia. Yo creo que merece la pena verlo porque le da un enfoque a la educación bastante interesante ¿no? Que te hace reflexionar sobre la educación actual y dices, ¿podríamos mejorarla bastante? Sí, podríamos Conclusión, sí, se puede Yo creo que este anime da una, una vista interesante a la educación Por eso os recomiendo verlo a cualquier persona Tanto si te gusta la animación como no Por la historia yo creo que merece la pena verlo También es un anime muy divertido con el que te vas a reír seguro La verdad es que yo me lo pasé bastante bien viéndolo ¿no? Pese a que tenía momentos muy tristes claro ¡Ah! Mi corazón, mi cocoro! con es corazón en japonés, para quien no lo sepa Y... En general es un anime que está genial Me gustó mucho También tiene giros muy inesperados que dices ¿Pero qué ha pasado? Que te caes con la cara de ¿Pero, ¿Pero qué ha pasado? ¿Sabes? ¿Cómo no me he dado cuenta de esto? Y pues considero que... Sí, yo lo recomiendo muchísimo, básicamente. Este video es algo... ¡Mírate Assassination Classroom! En vez de Speed Pink o con ya no sé. ¡Mírate Assassination Classroom! porque básicamente ese es el mensaje que quiero dar, porque es un anime que merece mucho la pena verlo. El anime se encuentra en Netflix. Aunque si no tienes Netflix, supongo que también puedes encontrarlo en otras partes. Es un anime, estará en YouTube o en páginas de anime. Tú búscalo y lo encuentras. Y mientras navegaba por el amplio mundo de YouTube, también me encontré el tra el trailer de life Action de Assassination Classroom que salió el año pasado. Y me he quedado ¡Oh, vaya! ¡Interesante! Bueno, pues me vi el tráiler y la verdad es que el diseño de está genial, pero por lo que respecta a los estudiantes, o es sea, lo... es la cosa de, a ver, a ver, a ver, si el personaje, por ejemplo, Nagisa, tiene el pelo azul, ¿por qué se lo pones de otro color? ¿Por qué le cambias totalmente el peinado que tiene? Si el peinado es importante en la serie, y ya no si es importante o no es importante, simplemente el hecho de que tú conoces a los personajes, por tener un cierto tipo de pelo, por tener un color de pelo, característico que le caracteriza pues no lo cambies es como en no, que decidieron hacer un cambio drástico de muchos personajes que te, que te quedas con la cara de bueno madre mía porque normalmente en Life Action lo que los fans y las fans quieren es el anime pero respetando lo que viene a ser el diseño de personajes que es una de las cosas que a una persona le gusta de las series. que yo no tengo nada en contra de Life Action por ejemplo, el de Rey León es una pasada está chulísimo, Que ponían intentado Hacer una mezcla entre realista y cartoon, pero bueno, eso ya fuera del tema. Pero el hecho de que te cojan los personajes y te los cambien tan drásticamente que ni siquiera los puedes reconocer, los reconoces un poco por el vestuario, más que por otra cosa, normalmente. O porque es obvio que es ese personaje porque no puede ser otro. Pero la cosa de, a ver, una clase con gente de peros muy coloridos y que todos tienen el pelo o negro, pues dices, pues bueno, sí, es más realista, sí, pero la gente puede tenerse el pelo en la vida real. Hay algo llamado pelucas. La gente cuando hace cosplay... Aquí pondré varias fotos de cosplay. Utiliza pelucas, ¿por qué? Para parecerse a los personajes ¿Por qué la gente que hace Life-Action no puede hacer eso? Es que, no sé, la verdad es que no entiendo la razón Por la cual dicen, vale ¿Tiene el pelo rosa? Da igual, castaño ¿Tiene el pelo azul? Da igual, negro ¿Sabes? Que es más realista porque son los colores Son los colores de pelo más típicos en Japón Pero... Por favor, no entiendes del anime Bueno, ahora hablando del dibujo, que es que... Me hace mucha gracia porque yo pongo speedpaint Pero básicamente es, yo hablando sobre el anime mientras está el speed de fondo, pero bueno, cuela igual. La verdad es que el dibujo en sí tiene una composición bastante sencilla, simplemente está de fondo de la clase, que después, fuera de cámaras, ya retoqué un poquito más para que fuera un poquito más detallado, porque hizo un fondo bastante, bastante vago, la verdad. Y después, los sensei mitad humano, mitad los sensei mutante, con, la, con las armas que usaban, las armas anti que usaban para matarle. Y bueno, pues eso, básicamente ese es el dibujo. Y como digo en cada vídeo, si te ha gustado, dale like, dale a la campanita para que te avise cuando subo vídeo Porque básicamente mi horario es inexistente Así que si quieres enterarte cuando subo vídeo una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año A veces subo tres vídeos seguidos a la semana Bueno, es un poco una locura, pero bueno Básicamente le das a la campanita y YouTube te dice Hey, Ribocraft le ha subido un vídeo Qué milagro, ve a verlo Y pues también, si quieres ver el dibujo acabado y retocado, porque lo retoqué después de cámaras, puedes ir a mi blog, al que publico casi tanto como en mi canal de YouTube. Básicamente voy subiendo correlativamente. Pero bueno, ve a mi blog también. Tengo un blog, yo lo menciono en cada vídeo. Y pues lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en la próxima. ¡Chao!